para compartir un poco de, de charlas y análisis sobre la realidad económica. Muchos sobre internacionales vamos a tener hoy, eh, pero, pero bueno, no vamos a desatender, por supuesto, los temas más importantes de la economía argentina. Con nosotros también, como siempre, Gabriel Baidman. Hola Ceci, hola Igna, ¿cómo están? Sí, hola, como decíamos hoy también que es un programa bastante internacional, pero nuestra no es trabajada también, vamos a tocar temas de la situación socioeconómica más inmediata del país, así que va a estar bastante lindo el programa. Y el señor Claudio Coronel. Hola Claudio, buenas noches. Ceci Digna, Gaby, ¿cómo están? También muy contentos y también vamos a traer datos locales, así que va a ser un, un mix interesante y bueno, vamos a pelear un rato, divertirnos. Bueno, vamos a ver si peleamos o no. El vino peleador, Coronel. Hay que ponerse a tono con el gobierno, hay que pelearse un gesto, un intento de cierre de grieta. Ya voy a comentar algo de eso. Como todos los juegan, a las 21.30 vamos a tener invitados, entrevista y comenzamos presentando los temas que trajeron para esta noche. Ignacio. Perdón, Ignacio. pero estaba silenciado. Ahora sí. Eh, vamos a hablar un poco de energía. Eh, sobre... En principio eso supongo que algo vamos a conectar también con la entrevista que está pautada eh, y, y en base a eso vamos a discutir algunas cuestiones sobre energía, ya hicimos algunas columnas al respecto eh, pero hay unos datos que actualmente hoy están en agenda y me gustaría que repasemos también la situación estructural en la que se encuentra Argentina al respecto y cómo eso se eh, puede relacionar con lo que pasa, pasa en el mundo. Y también de cara al futuro, ¿no? De cara al futuro lo que, lo que nos espera. Es un tema muy importante. Gaby, ¿qué nos trajiste? Vamos a estar hablando de la distribución del ingreso y de la evolución del salario en los últimos meses, que para mí es uno de los que, temas que principalmente está explicado también en parte del resultado electoral y la situación va a ser muy ilustrativo de la situación socioeconómica en la que se encuentra el país actualmente. ¿Y Claudio? También en línea con eh, este festival de datos, que bueno, de hecho nosotros ya lo habíamos adelantado hace un, un tiempo atrás, que en esta fecha iban a caer estos datos también bastante calientes. Vamos a estar hablando del de dato de pobreza e indigencia que salió hoy, correspondiente al primer semestre. Vamos a charlar un poquito. Hay unos números interesantes, solamente con Gaby podamos desandar algunas cosas, pero bueno, vamos a estar mirando eso y a ver interpretar de esto y qué podríamos esperar para final de año. Estamos en economía de bolsillo por todas las radios de la UNER. Mientras esperamos al primer invitado de esta noche, les cuento algo de lo que pasó hace un ratito nomás en la Casa Rosada, en Buenos Aires. Se presentó recién el proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial. Les decía que había un gesto ahí de intento de, de cierre de, de grieta porque... Al proyecto en sí lo presentó el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. Luego habló el Presidente Alberto Fernández y estaba Cristina Fernández también. Cristina no habló, pero estaba presente en la escena. Eh, estaba también presente el Consejo Agroindustrial, que fue parte de la elaboración de este proyecto. Estaba presente la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa. Los que no estaban eran los dirigentes de la mesa de enlace, que dijeron que no iban a ir, pero también había eh, industriales, bolsa de cereales, un conjunto eh, bastante plural de sectores e instituciones. Como decía, es el proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial. El gobierno lo está presentando ahora y la idea es tratar de aprobar esta ley antes de fin de año como decía recién también, fue elaborado en conjunto con el gobierno, con diferentes instituciones relacionadas eh, a esto de lo público, ¿no? como el INTA, y con participación también del Consejo Agroindustrial Argentino. Eh, este proyecto plantea, eh, como objetivo central, generar más ingresos de divisas y nuevos puestos de trabajo a través de nuevas inversiones en la producción agropecuaria y agroindustrial de 24 cadenas de valor en nuestro país. De aquí, al, desde que se apruebe hasta el 2030, se espera incrementar las exportaciones en 7.000 millones de dólares y generar más de 150.000 puestos de trabajo. Eso como objetivos centrales. Ya podremos ver más adelante la letra chica porque esto acaba de ser presentado, pero para puntear algunas cuestiones eh, de lo que se dijo, el proyecto busca beneficiar a las pymes, eh, también busca promover el cuidado del ambiente, como decía, estimular el incremento de las exportaciones, aumentar la producción y también busca asegurar un mejor abastecimiento interno. Entre otras cuestiones, es muy amplio, voy a nombrar algunas nomás, eh, entre otras cuestiones, el proyecto contempla reducción de alícuotas de ganancias, devolución de IVA para inversiones, esta devolución en un año, en cuestiones que tengan que ver con inversiones de frigoríficos, acopios de cereales, usinas lácteas, eh, plantas de producción de alimentos balanceados, plantas de tratamientos de frutas, entre otras cosas. Y específicamente eh, también promueve algunas cuestiones en relación al sector cárnico, que es algo que venimos conversando bastante. Eh, se contemplan beneficios para aquellos ganaderos que obtengan un aumento en el porcentaje de destete o un aumento en el peso promedio de faena. Eh, por otra parte también se promueve, esto es muy interesante, se promueve el uso de semillas de producción nacional y estimular la producción sustentable en el uso de fertilizantes y otros insumos. Bueno, una síntesis, un panorama bastante rápido, eh, seguramente eh, en los próximos días vamos a tener la oportunidad de ver eh, más en detalle lo que plantea este proyecto que se presenta con un espíritu federal buscando fortalecer economías regionales y buscando también, como decía, eh, la creación de estos puestos de trabajo en las distintas economías regionales. Muy interesante, Ceci. Eh, son temas que además están vinculados con lo que... Menos adelante, y, y sobre todo, digamos, con, con el modelo agroindustrial que está en juego, digamos, ¿no? Eh, yo creo que eso es un mundo, un, un tema muy riesgoso, muy espinoso. Eh, dar pasos en falso allí puede ser muy grave, eh, de modo tal de que hay que avanzar con mucho cuidado, porque lo que se considera normalmente el, el modelo de agronegocios actual. Eh, tiene una importancia medular, ¿no? Eh, incluso estamos viviendo épocas en donde hay mucha preocupación por la falta, por ejemplo, de fertilizantes y de fungicidas a nivel internacional, dada la escasez de, de, de energía, básicamente. Eh, y eso está puesto, poniendo, digamos, en, en perspectiva las posibilidades de unas dificultades en la producción y, y bueno evidentemente hay que pensar alternativas tener una cartera de opciones eh, pero tienen que ser bueno más que sustentable, tiene que ser seguras en el sentido de no poner en riesgo las, la, digamos ni el modelo económico ni la disponibilidad de recursos ni la capacidad de alimentarnos no podemos tra tranquilamente caer en una crisis de carácter alimentario o económica profunda, como ha habido países que han reemplazado su matriz productiva agrícola por me mecanismos de más eh, eh, no o más amigables con el medio ambiente por decirlo de una manera y han cometido enormes errores, digamos, ¿no? Entonces, hay que hay que hacer las cosas con con seriedad e inteligencia y no, ...y no para apresurarse, ¿no? Pero bueno, creo que es una interesante para seguir pensando... ...y analizando las medidas que comentabas. Sí, ya nos enteraremos en estos días... Sí. ...esto acaba de ser presentado... ...ya tendremos las noticias de cómo es recibido... ...por distintos sectores... ...y como decía, es un proyecto de ley... ...que se está enviando... Eh, ...aparentemente habría un consenso ya... Para, ...para la aprobación también con la oposición... Eh, uh -huh. ...pero bueno... Ya veremos cómo viene la cosa. Ahora vamos a darle la bienvenida al primer invitado de esta noche. Estamos en comunicación con Esteban Actis, el exdoctor en Relaciones Internacionales, docente e investigador de la UNR. Buenas noches, Esteban. Bienvenido a Economía de Bolsillo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes. Al contrario, Esteban, muchas gracias por atendernos. Eh, nos, un gustazo poder hablar con vos. Bueno, igualmente digo. Esteban, esta semana eh, eh, publicaste, eh, creo que en, en Twitter, si no me equivoco, alguna serie de datos interesantes sobre eh, la crisis energética que está viviendo China o la crisis en torno a la cadena de suministros y en general a, la, a las dificultades para, para acceder digamos, a recursos. Eh, eh, básicos o de uso difundido o energía o alimentos incluso a nivel de la producción y me, nos llamó mucho la atención al respecto porque es un tema muy complejo y que no es, no es fácil de desentrañar. Así que queríamos consultarte qué opinión tenías al respecto. Hoy está todavía no ha, no ha, no ha, no ha llegado quizás a, las, a los medios de comunicación nuestros pero lo va a hacer seguramente en los próximos días, eh, al menos masivamente porque ponen jaque la estabilidad económica y en particular la recuperación económica, si no es directamente una, una situación de recesión a nivel mundial ante un eventual estancamiento, estancamiento energético en China. Sí, como bien decís, bueno, en realidad la crisis energética en China se enmarca en un problema mayor de la economía internacional que tiene que ver con una crisis de la cadena de suministros a nivel global, esto se está viendo en distintas eh, cadenas globales de valor, distintos mercados de bienes, donde, bueno, eh, a partir de la salida de la eh, crisis de la pandemia, hay una recuperación de la demanda de bienes y servicios, sobre todo de bienes, eh, y no así la oferta que viene tensionada por un conjunto de, de factores que tienen que ver justamente con que todavía bueno las complicaciones productivas por la pandemia son muy grandes, crisis logísticas vinculado a el aumento de precios del transporte marítimo, de los containers. Bueno, esto hace que hoy a nivel mundial hay que prestar mucha atención al problema de oferta que se está dando. Y China es un epicentro. Hace unos meses tuvimos... Bueno, eh, en China estuvieron cerrados los puertos eh, más importantes de China por un brote de coronavirus y eso hizo bueno, atrasar toda la cadena de suministros de bienes intermedios y bienes finales, eh, provocando retrasos en, en muchas eh, partes del mundo. Sumado, como decía, una demanda, sobre todo en Estados Unidos, con la recuperación económica y con la administración Biden que ha decidido, dado el, el nombre de su eh, programa, poner plata en el bolsillo de los estadounidenses. Esto ha acelerado la demanda de muchos bienes que se producen en China. Bueno, y esto está generando un problema de oferta. A eso le sumamos la situación energética. En China eh, la demanda también se está recuperando muy fuertemente y hay cuellos de oferta vinculado a eh, la cuestión del carbón. China es un país que el 60% de su matriz energética la produce de carbón. Bueno, y en un contexto donde el gobierno Xi Jinping está intentando... Eh, reducir la eh, emisión o la, en la, la matriz energética a, a través de eh, el carbón por la cuestión de la eh, contaminación y el cambio climático. Bueno, ha traído mucho ruido por parte de la oferta. También China importa carbón de Australia. Esto eh, en los últimos años se ha visto eh, interrumpido porque China ha puesto un embargo a ese carbón, porque Australia es un aliado de Estados Unidos. Bueno, en ese contexto lo que estamos viendo en China es una crisis energética que está llevando a cortes rotativos en la industria, cortes rotativos en muchas ciudades y esto está afectando a la producción y como bien dijiste vos es muy probable que en las próximos meses veamos esa, esa crisis productiva en China, en todo el mundo con problemas de suministros de muchos bienes finales intermedios que van a llegar más caros y con una demora más importante de lo habitual Yo um, eh... ¿Pensás que hay algún componente geopolítico? Porque convengamos que el precio de la energía es un, un precio muy político, siempre lo fue. Pensemos, no, por supuesto, en, el, en si hubo una crisis de oferta eh, característica del libro, eh, fue la crisis de la OPEP, del, del petróleo, en la década del 70, la, la primera mitad. Y la pregunta es si hay algún componente geopolítico en esta puja, en relación particularmente al precio del gas precio del gas que después finalmente también influye en el precio del carbón eh, y eh, bueno, con lo que comentabas vos recién acerca de los embargos chinos a la y a la, a la, al carbón australiano, recordando además ¿no? el, el, el, el afer eh, de, los, de los submarinos nucleares que van a instalarse precisamente en, en Australia. Quería saber si ¿Pensás que hay algún componente de esta naturaleza en la, en la crisis que se está viviendo? Sí, en general, para pensar un poco más allá, estamos transitando, yo siempre digo que no es el fin de la globalización, sino el fin de un tipo de globalización, que fue lo que algunos economistas llaman, por ejemplo, Dani Rodrik, una globalización de costos. Es decir, desde el fin de la Guerra Fría hasta hace poco tiempo, pocos años, la globalización se basaba en costos, esto quiere decir en un contexto de fragmentación de la producción y el outsourcing, esto es decir, tercerización de los procesos productivos en distintas partes del mundo, buscando justamente los costos más baratos, en un contexto de cierta estabilidad geopolítica, donde la rivalidad de grandes poderes no existía, de reducción de la logística por los precios internacionales de las comunicaciones, bueno, hacía que la globalización de bienes esté solamente imbuida por donde se producía más barato. Bueno, estamos transitando una nueva globalización, que es la globalización de riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Bueno, geopolítico, como bien decís vos, y riesgos de la incertidumbre. La pandemia es un claro ejemplo de un hecho disruptivo que cambia eh, y que empieza a tensionar lo que eran las producciones y las cadenas globales de suministros. El cambio climático, digo, en Taiwán, por ejemplo, que es unos de los países que está produciendo semiconductores, que son los elementos centrales para el chip y para toda la industria tecnológica, tiene una sequía muy fuerte y eso demanda mucho eh, almacenamiento de agua y también está afectando la producción. Entonces, en esta globalización de riesgos, los riesgos geopolíticos, las tensiones entre los grandes poderes, bueno, acentúa esta dificultad, esta crisis de oferta, eh, la eh, crisis de los suministros y de la logística, Está, está eh, Es un, un claro ejemplo la cuestión de la energía, que si bien no creo que sea un problema de inicio geopolítico, la geopolítica va a empezar a jugar. Hoy salió en el Financial Times que China le ha dicho a todas sus empresas eh, que justamente son transportadoras de energía, que bueno eh, corten el suministro a las exportadoras, sobre toda Europa, y garanticen el suministro a China, esto va a generar mucho ruido eh, en los países europeos, entonces, en un contexto donde la, eh, los precios de la energía van a subir, bueno, aquellos países productores de energía eh, o aquellos países que tienen eh, empresas en la cadena eh, energética van a empezar a intentar eh, jugar fuertemente eh, sus intereses y eso claramente va a complejizar mucho más eh, la situación energética. Entonces, seguramente en los próximos eh, meses veremos que, bueno, va a haber... Eh, a un ruido mayor mm, del que juega la oferta y la demanda con intereses eh, de las grandes potencias en el medio. Esteban, y, ¿y América Latina cómo ves que se posiciona frente a esta crisis? Porque nosotros tenemos un comercio muy fuerte con China y eh, eh, muchos de nuestros insumos más importantes provienen de ahí. Eh, ¿Estamos en una situación también compleja o, o en función de nuestro menor nivel? ...de desarrollo, también tenemos al mismo tiempo menor exposición a riesgos de cortes en la cadena de suministro. Bien. En términos macro, digo, si esta cuestión... Hoy también eh, el, eh, el presidente de la FED ya ha dicho que bueno esta eh, interrupción en la cadena de suministro a nivel global... ...se está expandiendo más de lo pensado y esto está tensando mucho los precios... Si el, los mercados piensan que, bueno, este escenario se va a agudizar con eh, presión inflacionaria, puede ser que se desate, bueno, un, una situación financiera global de mucha incertidumbre y también con alguna interrupción de lado de la oferta global. Bueno, eso a Argentina y a América Latina le pega, claramente. Eh, siempre hemos sido vulnerables a bueno el movimiento de, de los eh, flujos internacionales, tanto financieros como productivos. Eso es innegable sumaba a la Argentina, que bueno, eh, una situación también vulnerable en términos eh, financieros ah, distinto o, o, me, o mucho más eh, evidente y expuesta que América Latina. Sin embargo, en términos de eh, las grandes cadenas globales de valor, es verdad que América Latina, al no estar tan expuesta en esas cadenas, sobre todo vinculado con bienes básicos como son alimentos y demás, puede ser que bueno no estén tan afectadas. Digo, por ejemplo, países como Europa, también en Gran Bretaña que toda su producción de bienes, de cuestiones de, de vinculadas a alimentos, vinculadas a bienes sensibles, están vinculadas a estas grandes cadenas globales de valor, bueno, están mucho más expuestos a interrupciones que pueden afectar eh, suministros básicos. En ese sentido, eh, América Latina, eh, bueno, al estar eh, no estar tan eh, vinculada a estas grandes cadenas eh, de valor, en algunos sectores todavía puede tener cierto margen para eh, evitar... Eh, bueno, ese cachetazo de la economía internacional Gaby, Ceci así no los interrumpo porque ah, yo, normalmente nos pisamos entonces trató de, no, de que no lo hagamos eh, pero una, una última una última pregunta Esteban, vos eh, est hicieron un, un trabajo muy interesante sobre, eh, digamos el poder global, las relaciones geopolíticas a nivel a nivel mundial, eh, creo que, eh, si, si no, no, no recuerdo mal, el, tu coautor era... Eh, ay, se me fue el nombre... Pero, Nicolás ¿cómo? Creus. Nicolás Creus, muchas gracias. Eh, y bueno, quería, quería preguntarte si eh, en, en algún punto, en la, la pospandemia, estamos transitando efectivamente un cambio geopolítico, eh, eh, o una nueva, un ro, nuevo realineamiento geopolítico, eh, o pensás que eh, eh, lo que parecía digamos, que iba a, a haber un, una transformación con la pandemia, resultó ser más resiliente el planeta y los equilibrios anteriores que lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que se suponía. ¿no? En particular, eh, eh, me refiero en particular a, a China. China eh, uh -huh. parecía que se comía la cancha y hoy en día hay algunos signos de estancamiento, ¿no? Eh, esto que estamos hablando precisamente de la crisis de los recursos, pero, pero también hace rato que China viene perdiendo, digamos, la capacidad de generar superávit comerciales, eh, este, eh, tienen puertas una crisis importante de deuda del sector privado, en particular en el sector inmobiliario, con el caso de Evergrande, que es, la charlamos la semana pasada... Y quería saber si eh, hoy en día ya hay como un rebalanceo, un recálculo eh, post-pandémico en el que se pongan, eh, digamos, en, en una balanza un poco más precisa cuál es realmente el peso de China en las condiciones de la geopolítica futura. Bueno, qué buena, eh, qué buena introducción a la pregunta y qué buena pregunta en sí. A ver, eh, la pandemia en el libro que escribimos con Nicolás la definimos como el tercer eh, acontecimiento con impacto sistémico del siglo. El primero fue el atentado del 11 de septiembre, que hace poco 20 años. El segundo, la crisis financiera internacional del 2008. Este sería el tercer episodio. Esos episodios, bueno, son disruptivos, se pueden llamar como game changers, y es muy difícil ver eh, en el corto plazo los efectos. Digo, tanto la, eh, si uno piensa, los, tanto el 11 de septiembre como la crisis de Lehman Brothers, bueno, tardaron 15 años o, como, o 20 años, como el caso del 11 de septiembre, o más de 15 años, en recién ver algunos efectos. Digo, el caso de la crisis de 2008, el Brexit y Trump, claramente son frutos de esa crisis que provocó un cimbronazo en los países centrales, todo lo que tiene que ver con las intervenciones en Medio Oriente y la salida de Afganistán de hace poco Estados Unidos, hay que remontarse a ese episodio. Entonces, todavía estamos muy sobre la marcha para pensar y poder ver lo, lo, los impactos. Sí, eh, en términos más coyunturales, la pandemia aceleró muchas tendencias preexistentes en el orden internacional. Una de ellas, como dijiste vos, es la desaceleración del crecimiento eh, chino, que venía desacelerándose de manera muy fuerte, de un crecer a un 9% a crecer al 6%, para países como Argentina o, o los países occidentales sigue siendo un crecimiento muy fuerte, pero venía desacelerando. Bueno, y la gran pregunta es si esta pandemia, eh, que si bien al principio China pareció sortear eh, fácilmente, bueno, no le está trayendo un conjunto de eh, dolores de cabeza adicionales, como bien marcabas vos, la deuda corporativa, con el caso del state, eh, de la Real Estate, que es eh, un caso muy, muy importante, la cuestión energética. Entonces ese es un punto a seguir. Por el lado de la geopolítica, lo que también a la, la pandemia mostró es la aceleración de lo que llamamos la conflictividad estructural en Estados Unidos y China. Siempre que en las relaciones internacionales una potencia en ascenso converge con algunos atributos de poder con la potencia establecida, lo quiere decir China con los Estados Unidos, la conflictividad es inherente al sistema. Siempre decimos los internacionalistas, no importa quién esté en la Casa Blanca, Trump o Biden, o quién esté en, eh, liderando el Partido Comunista Chino, o sea Xi Jinping u otro líder, no importa qué pasa en las agencias entre los estados, o importa, pero lo que hay que ver es el sistema. Y bueno, estamos en un contexto donde esa conflictividad... Eh, bueno, eh, se ha acelerado, sobre todo porque estamos en presencia de China compitiendo, eh, más allá de, de la dificultad que estamos dando de China, en un segmento que es el tecnológico. Las empresas chinas eh, y, y, el, y el Estado chino con su dinamismo en ese sector está compitiendo igual a igual con los Estados Unidos y empresas occidentales en segmentos hipersensibles de la cuarta revolución industrial. ¿A qué me refiero? Big Data, Inteligencia Artificial, 5G, Internet Cuántica, es decir, la, el, el capitalismo del futuro tiene esos sectores, las mayores eh, el mayor dinamismo y quien controle esos sectores va a tener una ventaja en la economía y en el campo de la seguridad y la defensa, bueno, y hoy China está disputando ese segmento, entonces eso es un punto neurálgico de las tensiones entre Estados Unidos y China. Como bien decimos en el libro, bueno, la pandemia... Viene justamente esta crisis pandémica a acelerar esas tendencias y bueno, una de ellas es esta conflictividad entre las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos y China. Y bueno, hay que ir viendo eh, cómo evoluciona. Si vamos a un escenario donde hay algunos espacios que puede haber cooperación, como es el cambio climático y otros, o, o la estabilidad financiera que afectan a, a ambas potencias, esto sería un escenario de sociedades rivales entre las potencias o vamos a un escenario de conflictividad en todos los ámbitos, y bueno, esto sería un escenario muy problemático, no solamente para las potencias, sino para la estabilidad global, porque, bueno, si la primera y la economía global eh, siguen tensando sus vínculos, profundizando la guerra comercial y, y un escenario de tensión diplomática, claramente no es un escenario permisivo para, para el resto de los actores del sistema. Esteban, muchas gracias por, por la entrevista, muy interesante, eh, muy interesante el trabajo que, que han hecho. Y bueno, estamos siempre, yo te todas las cosas que publicás, me parecen, me parecen muy buenas, así que eh, te agradezco que nos hayas dado un tiempo para hablar de estos temas con nosotros. No, gracias a ustedes por bueno por leerme, por leer los trabajos, por eh, bueno eh, estar preocupados por los temas internacionales. Y bueno, siempre que tengo un tiempito, para mí es un placer hablar con colegas más, radios universitarias, que bueno, yo sé, porque también acá en Rosario participo, nada lo, lo, lo difícil que es hacer esos espacio mantenerlos, y siempre tratar de convocar a, a especialistas que bueno puedan brindar un poco más allá del ruido de la coyuntura, así que para mí es los felicito y es un placer poder haber estado con ustedes. Gracias, Steve. Era Esteban. Era Esteban Actis en Economía de Bolsillo. Vamos a la primera pausa de esta noche. Y enseguida volvemos por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Economía de bolsillo en Twitter. En Arroba FCECO UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas UNER. Instagram. Instagram, arroba FCECO.UNER. Economía de bolsillo. Jornadas Universitarias, la radio del nuevo siglo, edición número 15, el ingreso a una nueva centuria. El sábado 2 de octubre a las 10 de la mañana se realizará la última sesión virtual de las Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo. En esta oportunidad, el profesor Diego Ibarra, miembro del comité organizador e integrante de la Comisión Directiva de ARUNA, nos adelantó algunos disparadores que guiarán las disertaciones. En estas jornadas, la quinta sesión será abordada por la Asociación de Radiodifusoras de las Universidades Nacionales, ARUNA. ...y presentaremos tres momentos sobre nuestras realidades... ...expondremos los resultados del relevamiento realizado sobre las radios universitarias... ...hablaremos sobre los usos y las prácticas de la radio... ...más allá de la antena... ...streaming, podcast, redes... ...y también nos preguntaremos por el periodismo y los periodistas en las radios universitarias... ...sus particularidades y sus desafíos... ...para meternos más en el tema de las radios universitarias... Te invitamos a sumarte al canal de YouTube, Aruna Oficial, por el que se transmitirán las Jornadas Universitarias de Radio en este 2021. Si querés seguir este encuentro, sumate ingresando a radiodenuevosiglo.blogspot.com o en Facebook, Jornadas Universitarias, la Radio del Nuevo Siglo. Exploremos juntos los nuevos modos del medio radiofónico. Jornadas Universitarias, la radio del nuevo siglo. APUNER, la asociación del personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Programación 2021 en Radio UNER, tu lugar se escucha. De lunes a viernes a las 10, la mañana de la radio de la universidad suena a tres bandas. En simultáneo, desde nuestras tres emisoras en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, juntas para analizar la realidad con perspectiva universitaria a través de un importante equipo de profesionales. Lunes a viernes, 10 de la mañana, a tres bandas, por Radio UNER. Por radio UNER.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 Seguimos en Economía de Bolsillo por todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Vamos a continuar ahora con la problemática energética de la mano de Ignacio Trucón. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que quería comentar un poco, ampliar lo que veníamos charlando con, con Esteban recién. Eh, particularmente me parece que es importante eh, tener en cuenta el, la, la, la situación, eh, en, los últimos, en las últimas semanas, meses, eh, eh, básicamente el mundo se encontró con un aumento, eh, y particularmente en Europa, un aumento muy muy eh, acelerado de los precios del, del gas. ¿no? Eh, eso eh, puso en jaque, digamos, generó un, un shock ¿no? <ríe> de precios en energía eléctrica porque eh, tenemos que recordar que hoy el mundo eh, produce energía eléctrica fundamentalmente en base, en base a gas eh, y o, o en realidad está transi transicionando hacia, hacia ello, tratando de abandonar otro enorme recurso fundamental para, la, para generar energía en base a la, a la, a la quema, ¿no? a la combustión, que es el, el carbón. ¿no? Eh, el, el, con, tras la pandemia y con un programa de renovación energética basados en la idea de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, en particular el, el CO2, eh, se aumentaron significativamente los precios de, eh, de, ¿cómo se llama? de, de posibilidad de uso de ¿no? esos títulos de carbono ¿no? que te dan que vos tenés pagar para poder emitir carbono. Eso general, eh, tuvo un impacto particularmente en, las, en, la, en el gas, ¿por qué? Porque como el, el carbón es, es muy caro, eh, perdón, emite más que el gas, es más contaminante que el gas natural, eh, hubo un intento muy acelerado por pasarse al, al gas, ¿no? Y eh, eso eh, elevó los precios del gas primero, pero después, a posteriori, terminó elevando los precios del carbón también. ¿Y por qué? Porque el componente eh, digamos de CO2 en el carbón es, es mayor y a eso se le agrega la eh, crisis que está viviendo China en particular con la suspensión de las importaciones de carbón de, desde Australia que constituían digamos una parte importante de las, eh, de las eh, importaciones eh, chinas. Entonces, primero se dio una crisis, digamos, por el precio del gas en Europa, eh, y después se trasladó a, eh, básicamente, a Asia con un aumento del precio del carbón, de forma muy, muy acelerada. Eh, eh, a las razones que, que se le atribuyen a esto no están únicamente dadas por la política energética, también hay eh, dos razones que son muy interesantes de tener en cuenta. Primero... ...cierta eh, disputa eh, que, que hay que ver cuál es el componente, muy difícil de establecer cuánto corresponde a cada cosa... ...sinceramente a mí me, me, me cuesta, estuve viendo el tema y no, no lo pude definir... ...pero eh, hay una disputa muy fuerte hoy en día en Europa en torno a la... Eh, la ...en Europa y con Estados Unidos en torno a la, eh, a la apertura, básicamente la conclusión y apertura de un, un gasoducto del Nord Stream 2 que pasaría, digamos, desde Rusia directamente hasta Alemania sin la necesidad de pasar por Ucrania, digamos que es un poco de los puntos calientes de la geopolítica de los países del de Europa y eh, eh, eso estaba, digamos, Estados Unidos intentó oponerse a eso no lo logró probablemente ese, ese gasoducto se ponga en, el, en práctica pero en las tensiones que ha traído a colación eh, uno puede también ahí encontrar un clima difícil para la relación entre Europa y, eh, es, es, eh, y Rusia. No va, Europa, digamos, la Unión Europea y Rusia, porque uno tranquilamente puede hablar de Europa e incorporar a, a Rusia, ¿no? comunidad cultural histórica. Eh, eh, ¿no? Entonces, eso es otro factor más que se, que se agrega, de hecho la empresa Gazprom que es la empresa estatal de gas ruso, está en este momento argumentando que eh, no contribuyó a reforzar las reservas de gas europea que están en unos mínimos históricos, por menos, por debajo del 25%, algo realmente bajo, de cara a enfrentar un, el invierno, eh, sino que además eh, lo, lo argumentó que no va a abastecer esa, esa recarga por ahora porque están ellos mismos haciendo un eh, abastecimiento de sus propias, de sus propias reservas. Algo que eh, eh, le, también contribuyó a elevar el precio del gas. Y si a todo esto le agregamos, como decía Esteban hoy, la aceleración que supuso el aumento de la demanda post-pandemia eh, y algunos cuellos de botella particulares, como por ejemplo pueden ser la falta de camioneros o la dificultad para eh, reorganizar el, el sistema de contenedores, eso impactó fuertemente en el precio de, del gas. Cuando uno va a ver eh, también algunas cifras, observa, por ejemplo, que en el caso del carbón, que es un tema muy importante, porque es el que explica el 60, 70% de la energía producida por China, que hoy en día está viviendo apagones eh, periódicos en, en muchas regiones, hay apagones de, de, de que básicamente se suspende la actividad económica y se, suspende, la, se corta la luz en toda la ciudad, en algunos shopping, por ejemplo, solo pueden prender las carteleras luminosas durante solo tres horas, los ascensores dejaron de funcionar y cosas por el estilo, que deja poner en evidencia la gravedad de la crisis. Y cuando uno va a ver, digamos, también en ese punto cuál es, la, por ejemplo, la disponibilidad de carbón que tiene un país como China, eh, tiene un horizonte de reservas eh, conocidas hasta fines del 2020 de apenas 35 años, ¿no? Y es uno de los países con más reservas, pasa que el crecimiento, el consumo de carbón de ese país es impresionante. Eh, y por el contrario, los que de alguna manera están ahí también como grandes aportantes eventuales de carbón en la, en la región, digamos, incluso casi como, como vecinos, son eh, precisamente la Australia y la India, ¿no? Que por el contrario, Australia, digamos, en función de su propio consumo, tiene casi 315 años de reservas para, para de carbón, que de hecho superan en reservas actuales a China, eh, y eh, por otro lado la India, que está un poco por debajo, y que todavía no ha logrado des de desarrollar, digamos, completamente su... Su, eh, su digamos, una explotación masiva del carbón como sí si hizo, hizo China, y por lo tanto le quedan como 147 años de carbón a, a este ritmo, un ritmo que todavía le falta mucho digamos, para alcanzar la velocidad de eh, transformación económica de China. En ese contexto, eh, China eh, al, al reducir su relación, de, de, al, al reducir sus importaciones con eh, con, la, con Australia y al tener alguna serie de dificultades en su región para poder importar carbón, se encontró con unos cuellos de botellas muy importantes, evidentemente una cuenca carbonífera que ya evidentemente tiene algunas resistencias y además algunos problemas de gestión, eh, dada digamos, la, la, el desanclaje que hay, el, el desenganche, perdón, entre los precios y el aumento de los insumos o el aumento del precio del carbón, ¿no? sobre todo en las centrales eléctricas. En ese contexto hay que preguntarse qué pasa con Argentina. Argentina hace rato que no tiene una capacidad, eh, que, que tiene viene mermando su capacidad de producir combustibles, y nosotros llegamos en 2014 a tener una cuenta de combustibles que básicamente en términos de importaciones fue equivalente a lo que importamos de bienes, de capital, de insumos o de cualquier otra cosa. O sea, el, los combustibles pasaron a ser la tercer pata de los componentes importados de nuestro país. Eh, y en 2014, si eso, después bajaron mucho, bajaron mucho porque hubo algún esfuerzo por la producción nacional, en particular, eh, básicamente en torno a vaca muerta, pero al mismo tiempo, y lo más importante es que tenemos una recesión fenomenal, y hoy en día estamos en un nivel de actividad muchísimo más bajo al que estamos en el 2014, y por lo tanto no consumimos esos combustibles. De manera tal de que, evidentemente, el, la disponibilidad de energía constituye uno de los aspectos claves para el proceso de desarrollo y si aumentan los precios de los, de los, de los eh, combustibles, automáticamente bajan todas las posibilidades de acumular capital y comprar otras cosas. Y si incluso ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica y las posibilidades, digamos, no solo de crecer, sino de evitar, o al menos de no caer en una, en una enorme recesión. Así que pongo esto en consideración para mostrar un poco algunos de estos temas que están desarrollándose, digamos, es como se dice en el periodismo, ¿no? es una noticia en desarrollo, eh, y probablemente en las próximas semanas tengamos más claro, digamos, cómo, cómo va a evolucionar esto en lo, en, hacia el futuro, una crisis que probablemente se extienda eh, eh, al menos al menos durante todo el invierno, europeo, ¿no? perdón, el invierno del norte. Muchas gracias, Igna. Vamos a meternos ahora en la realidad nacional con Gaby Weidman, que nos va a hablar de la distribución del ingreso y la evolución del salario. Gracias, Ceci. Sí, el INDEC estuvo publicando algunos datos referidos a eh, la distribución del ingreso. Eh, y lo que hace el INDEC para analizar la distribución del ingreso a partir de encuestas que realizan los hogares es... Eh, dividirlo en lo que se llama 10 deciles, es decir, en 10 grupos iguales de población ordenados según el menor ingreso el mayor ingreso, y analizar las diferencias que hay a lo largo de esos 10 grupos poblacionales. ¿no? En primer lugar, el, el primer eh, dato que llama la atención es que en estos grupos, si uno toma lo que se conoce como el ingreso per cápita familiar, es decir, el ingreso promedio, en una familia, es decir, el ingreso total de un hogar dividido en la cantidad de miembros de ese hogar, ese ingreso promedio para el segundo trimestre fue de 26 mil pesos. Y si uno analiza lo, a lo largo de los distintos grupos que mencionábamos, eh, encontramos que el piso mínimo para el de CIL más alto, el, el de SIL 10, es de 52 mil pesos. Es decir, si un ingreso per cápita familiar... ...de mil pesos lo ubica en la encuesta a la, donde llega la encuesta permanente de hogares... ...en torno al 10% de mayores ingresos de la población... ...que si se fijan es eh, un valor relativamente bajo... ...sobre todo cuando uno los compara con los valores de referencia de niveles de ingreso. ...por ejemplo lo que es los valores de la canasta básica alimentaria... ...la canasta básica alimentaria que ronda ya los 10 mil pesos estamos hablando también de un ingreso per cápita familiar que eh, en torno a los mil pesos está eh, cerca del de DECIL 4, es decir, el grupo eh, hasta el 40% de la población, que son datos coherentes con eh, los indicadores de pobreza que se han publicado en estos días. Ahora, cuando uno, cuando uno complementa un poco esta mirada y va no solamente al eh, ingreso per cápita familiar sino también lo que son los ingresos individuales es decir, de aquellas personas que perciben ingresos, y no, so, no sobre toda la población y la división intrafamiliar del ingreso ahí encuentra que eh, el ingreso promedio de las personas que perciben cualquier tipo de ingreso fue de 43 mil pesos con una diferencia entre hombres y mujeres donde el promedio de los hombres fue de 51 mil pesos y de las mujeres 36 mil pesos ahora cuando uno ve Pero esta distribución, de la diferencia. Sí, sí, sí. Es muy importante la, la diferencia. diferencia que hay en los ingresos promedios. Que hay dos cuestiones en el medio, ¿no? Eh, estos ingresos, se, ver, la gran diferencia es por diferentes valores de la remuneración y diferente cantidad de eh, tiempo que es al trabajo. Y esa diferencia también se ve en las eh, percepciones de ingresos no laborales. Eh, las mujeres tienen una mayor participación en los ingresos no laborales, sobre todo. En los, deciles de, eh, en los menores deciles, ¿sí? en los deciles de menores ingresos. Y eh, asimismo cuando uno ve la composición a lo largo de todos los grupos, lo que va encontrando es también que eh, de este ingreso de 43.000 pesos que mencionábamos como el ingreso promedio de eh, las personas que reciben ingresos, el decil más alto... Eh, empiezan los 85 mil pesos. Entonces, un ingreso de las personas que perciben ingreso, los que reciben de 85 mil para arriba, según esta escala, eh, está en el grupo del 10% de los que mayores niveles de ingresos individuales tienen. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, también los asalariados específicamente, es decir, solamente es aquellas personas que trabajan en relación de dependencia, el, salario promedio, el ingreso promedio de los asalariados fue de 47 mil pesos, que se diferencia entre los asalariados que trabajan en eh, registrados y los no registrados, entre 57.000 pesos los primeros y 24.000 pesos los segundos. Ahora, y cuando uno va específicamente a eh, las, los indicadores que dan cuenta de la dimensión de la desigualdad, el primer lugar está el índice de Gini, que es un índice que va entre 0 y 1, donde uno encuentra que 1 de mayor desigualdad y 0 de mayor igualdad. Ese índice se posicionó en 0,434, que da cuenta de una caída de la desigualdad respecto de, por ejemplo, el segundo trimestre del año pasado, que fue de 45.1, es decir, de eh, una caída de dos puntos de la desigualdad y que también fue una caída respecto del último trimestre comparable, o sea que tampoco tuvo registrado aguinaldo, como es el último trimestre del año pasado. Ahora, eh, las mejoras en la desigualdad no implica precisamente una mejora, porque se mejora generalizadamente, sino muchas veces que sea al contrario, cuando hay caídas generalizadas en términos de ingresos, y eso es un poco lo que se ve cuando uno analiza los indicadores de salario que publicó el INTEC también. Eh, cuando uno analiza la evolución de eh, los salarios, encuentra que en términos mensuales, para el mes de julio específicamente, los salarios cre crecieron eh, casi un 5% en términos mensuales, pero que los meses anteriores venían creciendo eh, muy por debajo, venían creciendo en torno al 2-2,5%. Y en términos anuales también. En el mes de julio, el ingreso, el, los salarios aumentaron en promedio un 47%, pero cuando uno ve los meses anteriores, ese crecimiento venía siendo muy inferior. Por ejemplo, en el mes de enero del año pasado, el incremento anual de los salarios fue del 29%, y en febrero fue del 30%. Y así fue creciendo con los distintos meses hasta llegar al 47%. Fíjense que, desde 30% a 47%, siempre estamos hablando de niveles por debajo de los niveles inflacionarios. Entonces no encontramos a un momento en donde se pueda recuperar el poder adquisitivo efectivo de los salarios, ya que estos indicadores son solo los salarios nominales. Entonces, más allá de mejoras eh, del de nivel salarial, no sean efectivamente mejoras reales. Uno puede encontrar algunos puntos donde encuentra recuperación real del salario, sobre todo lo que son los empleos registrados privados, que crecieron en julio un 51%, pero en lo que son lo, el salario público y el salario no registrado, crecieron respectivamente 47 y 37%, también por debajo de una línea promedio de inflación del 50%, eh, dando cuenta de esta pérdida de poder adquisitivo y deterioro de en los salarios pero que en alguna medida en algún punto se reflejan de, eh, con una estabilidad en la distribución del ingreso y mejoras puntuales, y sobre todo cuando son mejoras puntuales respecto de lo que fue el segundo trimestre del año pasado, que también es un trimestre de difícil comparación, pero que también se compara con, por ejemplo, el año 2019, que muestra una mejora de la distribución del ingreso, más allá de esta caída generalizada de los niveles de ingreso Así que bueno, eso es un poco el panorama, también pensando que hubo elecciones en septiembre en este, en este contexto de ingreso y distribución del ingreso, eh, da cuenta un poco del de deterioro generalizado del poder adquisitivo, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Como decía Claudio Coronel ahí por nuestro chat, todos un poco más pobres. Eh, vamos a una nueva tanda y enseguida volvemos por todas las radios de la UNER.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 a ver, decí, no, no compartas el mate. mate. No compartas el mate. Apronta el tuyo que juega Tomasoli. Nos cuidamos para volver a estar juntos. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos. En 21 meses trabajamos en más de 400 obras. Más de 400 obras. Con nuestro gobierno nacional hacemos las obras que Entre Ríos necesita. Reconstrucción Argentina. Gobierno de Entre Ríos. Apuner. La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos.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 Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Jornadas Universitarias. La radio del nuevo siglo. Edición número 15. El ingreso a una nueva centuria. Durante el 30 de septiembre, el 1 y 2 de octubre... ...se llevarán a cabo las 15 jornadas de radio de manera virtual. Jorge Aravito... ...docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires... ...nos anticipa los temas a tratar en la sesión número 4... ...de la cual formará parte. Estamos trabajando justo con Gustavo Irala, Cristian Britos y Rosa Inés... ...a mí respecto a los temas que conllevan como eje, como disparadores... ...a las diferentes sesiones que tienen que ver con... ...cómo será la vida tras la pandemia, qué ten papel tendrá la radio cómo servirá para reconectar a una sociedad planetaria, los aportes que fomenten este análisis crítico que la radio puede articular. Jorge Arávito participará de la sesión número 4, la cual se realizará el segundo día de las jornadas, el primero de octubre. En estos días sigan prendidos a la radio porque los mantendremos informados. Jornadas Universitarias, la radio del nuevo siglo. Hasta las 21.30, Economía de Bolsillo, por Radio UNED. Tu lugar se escucha. en Economía de Bolsillo. Ahora vamos a compartir una entrevista que hicimos esta mañana. Estuvimos conversando con el politólogo alemán Günther Meichol sobre las elecciones en Alemania, la salida de Angela Merkel del poder y la situación política del país. Estamos en comunicación con Günther Meichol, el ex-politólogo ...subdirector del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y Seguridad... ...también profesor de la Universidad Libre de Berlín... ...y titular de la Cátedra Guillermo y Alejandro, Alejandro Humboldt... ...en el Colegio de México, en México DF. Queremos conversar sobre el proceso político que está viviendo Alemania... ...el domingo fueron las elecciones... ...se eligieron los diputados para conformar el Bundestag y estos diputados luego van a elegir el nuevo canciller. Se esperan largas negociaciones en este proceso, que significa la salida de Angela Merkel después de 16 años en el poder. Hola, Guinter, ¿qué tal? Bienvenido a Economía de Bolsillo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Al contrario, Inter, muchas gracias por atendernos, por dedicarnos un rato para hablar de la realidad política alemana que es muy importante para todos, para todos nosotros. Va, para todo el mundo en realidad, uno de los países centrales y, y, en, y, y es parte digamos, de la agenda también de nuestro trabajo en en, en economía de bolsillo tratar la realidad internacional. Eh, Junter en particular quería que, que nos cuentes si, si, si es posible hacer un balance de por qué Angela Merkel es tan importante o su salida es tan importante, cuál es el significado que tiene eh, para, para el presente político de Alemania. Pues en primer lugar habría que mencionar que estos 16 años han implicado que su estilo de gobernar ha uh, se ha convertido de alguna manera un estándar que los alemanes y las alemanes han estado esperando de cualquier gobernante, es decir, un estilo eh, que está bastante alejado de la gran plaza pública. Eh, no es una persona carismática, es una persona que no busca necesariamente la presencia mediática, sino que trata de resolver las cosas que están sobre su escritorio. Y estas cosas los resuelve de una manera, como se dice, racional, sin grandes titubeos, a veces también sin importarle muchas personas y personalidades que quieran influir, pero también, y esto en parte es la crítica que se ha levantado en un estilo que no invita al debate público, que prescinde de cualquier perspectiva de utopía, de gran discurso nacional, lo cual ha llevado de cierta manera a que muchos ciudadanos, se han quedado sentados, es decir, nunca ha habido una movilización masiva alrededor de un cierto tema, sino que ella siempre ha tratado de quitar cosas controversias de la agenda, mantenerlos eh, para la decisión en un círculo restringido y esto eh, pues ha tenido gran aceptación en la población y de alguna manera ha dado tranquilidad a los ciudadanos ante una cantidad de crisis que hemos estado viviendo en estos años pasados. Y después de este, de este resultado electoral, eh, eh, si bien Angela Merkel deja el poder, los dos partidos que eh, salen primero, básicamente, casi empatados, son los partidos que conforman la coalición de gobierno. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto de estos dos partidos, ¿no? del Partido Socialdemócrata y de los socialcristianos, eh, que constituyeron de alguna manera el, el eje del poder político, la estabilidad política de Alemania, la base política del gobierno de Angela Merkel y cómo eso puede eh, eh, cambiar a futuro o si habrá continuidad o cómo, cómo analizas a posterior y después del resultado electoral. Pues este último gobierno de Angela Merkel se caracterizaba por lo que en Alemania se llama la Gran Coalición. Es decir, una coalición de los dos grandes partidos que es muy inusual en Alemania, es decir, más bien siempre había tenido una lógica de recurrir a ese tipo de gobierno en situaciones de crisis de emergencia, etcétera. Y la emergencia, digamos, que se tenía al inicio de este gobierno es que no se lograba un consenso entre tres partidos que podrían formar un gobierno es decir, lo que se llama eh, la coalición jamaica, es decir, entre los eh, partidos democristianos, eh, los verdes y los liberales. Entonces, esa gran coalición de alguna manera fue una salida eh, para evitar volver a mandar los eh, ciudadanos a las urnas y lograr por lo menos eh, salvar esta situación de no ponerse de acuerdo y quedar el, el país sin gobierno. En este sentido, eh, ella otra vez, hay que decirlo, tenía realmente la capacidad de llegar a este resultado y de mantener estos dos partidos juntos, aunque en principio son los dos grandes pilares o fueron los dos grandes pilares opuestos en el electorado alemán, los socialdemócratas en la tradición de Willy Brandt, pero de alguna manera en una situación de capa caída, de haber perdido proyecto, y los eh, democristianos y socialcristianos que siempre llevaban esta lógica de poder, de garantizar la estabilidad, de ser la baluarte contra eh, la izquierda en sus diferentes eh, formatos, y el resultado final de las elecciones del domingo pasado Fueron algo sorprendentes Porque el partido que siempre estaba a la baja Los socialdemócratas Se convierten en el ganador el Ganador relativo con 25% del electorado Pero el partido de Merkel Los democristianos cayeron en 8 y algo porcentajes lo que para ellos que siempre se consideran el partido para gobernar y el partido de gobierno como que un descalabro bastante fuerte y ahora el debate o el, el, el eh, discurso es cuáles son los resultados eh, eh, para este mismo partido si es un efecto post-Merkel, si es la debilidad del candidato que pusieron o oh, si sí, eh, la crisis de los grandes partidos eh, atrapa todo, eh, ha llegado también ahorita a los democristianos y en están enfrentando una caída que eh, los socialdemócratas ya en la década pasada, década pasada tuvieron que sufrir. Quinta, ¿cómo sigue ahora el, el proceso para la elección del nuevo canciller? ¿Y qué se espera en estas negociaciones que vienen, que también dependen de eh, captar a otros partidos como Los Verdes? Eh, bueno, ¿qué se puede decir por ahora de cómo viene ese proceso? Pues estamos otra vez en esta situación que hay que buscar una coalición de A3. Lo cual implica que resurgen los pleitos que se tuvieron hace cuatro años y estos son especialmente entre los verdes y los liberales. Es decir, los dos partidos más pequeños eh, de esta fórmula. Y eh, hemos en esta situación tenido ahorita una dinámica diferente en tanto que se iniciaron conversaciones entre estos dos partidos chiquitos que en el discurso después eh, de las elecciones dijeron, vemos que nosotros temo, tenemos las mayores diferencias entre nosotros en cuanto al futuro desarrollo económico, de, del desarrollo sostenible, de la reconversión industrial del país. Y iniciamos conversaciones entre nosotros y después vamos a entrar en pláticas eh, con los dos partidos mayoritarios, aunque relativamente mayoritarios, todos andan entre 23 y 25 por ciento, es decir, eh, hay una lógica por el momento que los chiquitos se escogen con quién de los grandes se van a poder aliar, lo cual, digamos, invierte un poco la lógica que nos conocimos hasta ahora, que es uno de los grandes que asume el liderazgo y trata de generar consenso con los chiquitos. Vamos a ver si salimos más ventajosos con este proceso eh, que hace cuatro años, cuando en último momento estalló este esfuerzo. Eh, pero al, la mayoría, diría, de los analistas apuntó lo que es, se llama una coalición de semáforo. Quiere decir entre los rojos, los verdes y los amarillos que son los liberales frente al modelo jamaica que son eh, los negros democristianos, los verdes y los liberales. Las dos opciones están sobre la mesa. Habrá que esperar los, las pláticas y las discusiones entre ellos. Y entre tanto, el, el canciller, eh, los candidatos a canciller, eh, Laschet y Scholz. Eh, eh, fueron, digamos, eh, personas cercanas a Angela Merkel, ¿no? No hay ahí un rasgo de continuidad en ambos, va cercanas a Angela Merkel, me refiero el caso de Scholz formando parte del gabinete y eh, eh, de Laschet siendo el candidato ¿no? al, dentro de la interna Demócrata cristiana a, eh, de, la, de la ex canciller. Eh, ¿Pensás que hay un rasgo de continuidad en lo que respecta, digamos, a los lineamientos centrales de la política, por ejemplo, a nivel internacional, a nivel de, eh, bueno, como vos decías recién, la eh, transformación industrial de Alemania en torno a la estrategia de 4.0, o la política energética, es decir, los aspectos más centrales de la política de Estado, del, del Estado alemán? En la campaña electoral creo que hemos visto eh, la búsqueda de los ciudadanos de encontrar algo como continuidad, asociado también con el concepto de estabilidad. ¿no? Y creo eh, que fue el candidato socialdemócrata, es decir, eh, contrario a Merkel, aunque es su vicecanciller ahora en la coalición gobernante, que pudo o logró mimetizar mejor a Merkel y a su estilo, y fue favorecido por los ciudadanos. Y creo que esto refleja de alguna manera la sensación ciudadana de eh, evitar inestabilidad, de no querer asumir riesgos, de eh, optar por lo conocido y por una persona sin mayor trascendencia en la plaza, plaza pública, con poco carisma, casi muy cercano a Merkel, eh, y no ocurrir eh, o incurrir en una situación de, de inestabilidad y no tomar un claro perfil. Y eso es, vale también para el asunto internacional, ¿no? de alguna manera en la posición internacional de Alemania con Scholz eh, no se espera grandes cambios, tampoco con eh, eh, Laschet, porque eh, el tema de la orientación en materia de política exterior no fue tema de la campaña. No es un campo de gran disputa interna sí, siempre se habla si sí, lo de Afganistán fue un desastre, etcétera pero al final de cuentas nadie pone en duda la integración en la OTAN eh, en eh, una amistad con Estados Unidos, en el eje entre París y Berlín, etcétera todos son estos constantes que se van a continuar pero en la política interna sí hay bastante diferencia en cuanto a políticas sociales en cuanto a eh, acelerar programas en, para eh, adaptación al cambio climático, todo el tema de la neutralidad climática, que es el gran esquema, digamos, del desarrollo industrial 5.0 casi, eh, donde ya no es tanto la digitalización, sino también la digitalización en eh, la lógica de la sostenibilidad y de... ...evitar mayores riesgos climáticos, todos esos temas... ...y el, en, en la política uh, tarifaria uh, de, de impuestos, etcétera... ...y hay las grandes diferencias, y es más, en este campo. Ginter, te quería consultar acerca de, de la política de vivienda... En, ...en Argentina estamos atravesando un momento con eh, alquileres muy altos... ...y dificultades de acceso a la vivienda... Y llama la atención las noticias que uno ve de Alemania como eh, la consulta popular que se hacía junto con las elecciones también en relación a la posibilidad de expropiar viviendas ociosas, corregime si no es así, y también políticas como la adquisición por parte del Estado de viviendas para bajar el precio de los alquileres, para intervenir en el mercado inmobiliario. ¿Nos podés comentar algo acerca de ese debate y de esas políticas? Tenemos que decir que este debate que señalas es un debate de Berlín. Es decir, el referéndum que se hizo en las consultas es solamente a nivel de Berlín, aunque la situación eh, del, del auge eh, en los alquileres es un tema para todos los centros urbanos en, en Alemania. Y en Berlín, ahí hay una coalición socialdemócrata izquierda-verdes, eh, se había tomado una postura de decir, vamos a poner un freno legal al aumento de los alquileres. Una uh, decisión uh, que se puso en ley, pero uh, la Corte Constitucional uh, lo prohibió por eh, ser las políticas de alquileres eh, no una adscripción de los estados federados, sino del nivel federal. De ahí fracasó este intento de poder frenar la presión sobre eh, los alquileres y eh, de ahí surgió eh, esta intención del, eh, de la consulta para expropiar las grandes eh, eh, áreas o como decirlo agencias inmobiliarias tenemos aquí una situación en Berlín que alrededor del 40% de todos los bienes inmuebles lo manejan dos agencias con mucha presencia de inversores financieros internacionales y ahí el, el tema es eh, si se quiere meter en expropiarlos eh, con una indemnización a estas agencias. Un, una propuesta que, lógicamente, ha lleva, eh, levantado mucho polvo, mucho debate, porque, digamos, eh, todos los ámbitos liberales y conservadores eh, se pusieron en contra. También la candidata a la alcaldía de Berlín eh, lo ve con muy, eh, muchos ojos eh, reacios. Y al mismo tiempo, el, el Senado de Berlín optó por comprar eh, de estas eh, dos agencias un cierto número de eh, eh, departamentos que ahorita van a ser eh, manejados desde las cooperativas eh, de departamentos de este eh, estado. Es un proceder bastante caro y el tema central es que ahí se chocan dos vertientes una que dice hay que regular eh, hay que regular los mercados de alquileres y la otra, la más liberal dice, pues con esto de regular los mercados no creamos más departamentos la lógica tiene que ser construir construir, construir entonces este choque de de posiciones, eh, ha, ha llevado a un cierto punto muerto ahorita con la aprobación de esta consulta, porque digamos hay muchos que dicen pues al final de cuentas será necesaria hacer las dos cosas a la vez, pero comprar eh, desde un aspecto corporal, cooperativo, más eh, departamentos fracasa ante ausencia de fondos públicos, pero necesitamos al mismo tiempo la inversión privada en la construcción para poder, eh, eh, digamos, dar eh, cierta distensión a los mercados de alquileres. Entonces, creo que por ahí se va a estar moviendo el asunto, eh, otra vez en un punto intermedio y no en estas alternativas eh, muy eh, claramente señaladas en el debate público. Uter. ¿Y consideras que Alemania se encuentra más dividida que antes en términos urbanos y regionales? Seguramente estamos ante un proceso que desde la unificación alemana se ha ido gestando de una mayor concentración en los centros urbanos, especialmente si vemos a las partes de Alemania Oriental donde ha habido un proceso casi se puede decir de despoblación creciente. En el campo y eh, la caída de condiciones de vida en el campo, es decir, ahí han decaído los servicios públicos, no hay transporte público, eh, casi no llegan médicos, etcétera. Entonces es una situación realmente eh, eh, desastrosa en cuanto a la igualdad de condiciones de vida que la Constitución pide eh, eh, para los, de, de los gobernantes. Y hay que mencionar un caso que políticamente es importante. No Tenemos eh, por lo menos dos estados federados, Turingia y Sajonia, eh, en la ex Alemania Oriental, eh, donde el partido de derechas alternativa para Alemania, eh, que eh, tiene posiciones ultra eh, radicales, eh, se ha convertido en el eh, partido mayoritario. Es decir, también de alguna manera, eh, eh, en base a que esa gente se siente excluida, no se siente parte del desarrollo nacional, etcétera, alimentado eh, con xenofobia y estas cosas, lo cual ha generado un, un, un enrarecimiento del clima político en estos estados y ha tenido un fuerte aporte al, al odio, al, a la. A la a las confrontaciones y la polarización que estamos sufriendo en este septiembre. y Yunteri, ¿pensás que la polarización en términos además de regionales, sino también en general, digamos, ideológicos, religiosos, de clases sociales, ¿pensás que se ha profundizado como en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, o en Francia, o en América Latina también tenemos, digamos, cierta... Eh, exacerbación de las diferencias internas. ¿Pensás que eso también está ocurriendo en Alemania o hay más resiliencia, más capacidad de mantener algunos acuerdos internos y apostar, digamos, por el centro político? Pues si vemos en los resultados electorales, podríamos decir que han ganado los partidos del centro, al final de cuentas. No Es decir, los extremos no han podido eh, expandir el, eh, el voto en su favor. Por el otro lado, hay que ver que eh, a nivel, digamos, lo ideológico o algo así, pues sí hay una radicalización en los extremos. No tanto en la izquierda, diría yo, sino eh, más allá de esto, derecha e izquierda, especialmente con respecto a, eh, digamos, posiciones conspiracionistas posiciones eh, antivacunación, posiciones eh, que niegan eh, a, a, a la infección de corona, etcétera Posturas que casi eh, dan la sensación que ya no son integrables en el discurso nacional. Es decir, yo estoy viendo de alguna manera una tendencia que cierta parte del electorado como que se ha alejado tanto del sistema político tradicional y especialmente del discurso nacional que llevan efectos muy fuertes contra los medios, solamente están mintiendo. Efecto, efectos contra los políticos que son solamente corruptos, etc. Tanto estos prejuicios, que ya no son prejuicios, sino ya son juicios definitivos. ¿no? Entonces, para esa gente... Habrá que pensar eh, qué hacer en forma de eh, programas de integración, de desradicalización, eh, para que esto no se convierta eh, en un defecto, para ser cauteloso, que puede eh, tener eh, resultados. Estamos en comunicación con Günther Meichol, el expolitólogo, subdirector. Interesante, eh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 ¿No? Es decir, estamos viendo ya actos donde ese tipo de gente, uh, uh, digamos, decide tomar armas, uh, atacar gente, etcétera Y esta situación sí hay que prestarle mucha atención para que no se vaya a descarrilar la convivencia en este país. Y usted, muchas gracias por, por la entrevista, muy interesante. Eh, eh, muy informativo además para los que de alguna manera estamos muy, un poco lejos del tema aunque nos interesa eh, y, y bueno, te agradecemos mucho tu tiempo para, para, para con nosotros con mucho gusto y muchas gracias por el interés en Alemania y saludos a, a la Argentina gracias Michael en Economía de Bolsillo estamos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 Minutos finales de esta emisión de Economía de Bolsillo a cargo de Claudio Coronel con los datos de pobreza e indigencia. Gracias, Ceci, vamos a tratar de ajustarnos a los tiempos, cual concurso docente. <risa> eh, rápidamente comentar lo, los datos, en otra oportunidad podremos charlar. Eh, efectivamente hoy salieron los datos indirectos respecto de lo que es pobreza e indigencia. Eh, Básicamente para recordarle a la gente cómo se mide, se toma una canasta de bienes y servicios, pobreza son, eh, digamos, alimentos y otros servicios, y la línea de indigencia lo mide básicamente alimentos. Quien no alcanza a cubrir eh, los alimentos o llega justo a los alimentos es indigente, y los que alcanzan a cubrir eh, alimentos... Pero no todos los servicios pasan a ser pobres. Bueno, la línea de indigencia, esto que digamos básicamente eh, de Milagro Comen, vamos a decirlo de esta manera, eh, alcanzó el 10,7% de las personas, un valor alto, y se mantiene persistente en este valor por tercer semestre consecutivo, algo muy duro, digamos, porque tuvo un salto muy importante en lo que fue la devaluación del 2018, y a partir de ahí subió, digamos, en el primer semestre del 2018 estaba en 4,9%, saltó al 6 en el 2018, se fue a 7, 8, y desde el primer semestre del 2020 está en torno al 10,5% y 10,7 quedó. Esto, esto es, es muy grave. Además la brecha eh, de los ingresos promedios están al 37,7%. Esto muestra también un poco la ayuda de, eh, digamos, la brecha se achicó, pero esto no eh, generó eh, que gente salga de indigencia. Esta brecha, digamos, que estaba en 40,4%, 40, que esto es, eh, digamos, el promedio de ingresos que tienen, eh, ¿Cuánto eh, le falta para llegar al tope, digamos, y salir de la indigencia? Bueno, eh, estaba en el 40,4% y el primer semestre eh, bajó al 37,7%, es decir, se acercaron un poquito más, pero todavía están muy lejos en promedio de las personas que están ubicadas en la indigencia. Respecto de la pobreza, eh, podemos decir que hubo una pequeña baja eh, respecto de lo que fue el segundo semestre del año pasado, el 42% pasamos al 40,6%. Es altísimo, sí, eh, y está eh, en valores muy similares a lo que fue el primer semestre del 2020 cuando todavía la pandemia eh, estaba comenzando sus primeros pasos y que no fue el impacto tan fuerte. Y eso recordemos que en el segundo semestre, el 2020, hubo medidas de, de política muy fuerte pero si lo comparamos con 2019, estamos cinco puntos arriba, digamos, una situación realmente muy crítica, que no solo responde a la pandemia, eh, sino que responde a un proceso de, eh, digamos, falta de crecimiento que hay en Argentina hace, hace mucho tiempo, se veía un poco en lo que mostraba Gabriel respecto de lo que son los datos también del ingreso, pero bueno... Eh, hay, hay algunas novedades, se ha mostrado también lo que es la, la pobreza y, y por edades sí, pero bueno, básicamente mostrar esos datos porque ya estamos en tiempo de última, el, el programa que viene seguimos eh, analizando algunos datos más pero bueno, siguen siendo datos muy preocupantes y en la medida de que eh, Dos cosas, a la medida de que no tengamos un crecimiento, como siempre decimos, que se sostenga y que no sea solo eh, recuperaciones de caídas, ¿sí? que, que hagamos un, un ciclo de caídas y subidas y siempre estemos en el mismo lugar, va a ser difícil que esto eh, se revierta. Bueno, lo retemamos el próximo programa, Claudio. También sería interesante ver el jueves que viene los datos específicos de la provincia de Entre Ríos. Por ejemplo, Exacto. la provincia de Santa Fe está por encima, está arriba del 50%, 50,5% eh, la pobreza. Por dale, además la... que vemos los aglomerados, dale, dale. Y hacemos bueno, algunos comentarios sobre eso también. Lo dejamos para el jueves que dale, viene entonces. Perfecto.